Welcome Nómadas! No, Continuamos con la segunda parte de Si no lo puedes dibujar es que no lo entiendes. Bueno, como ya dijimos y habéis visto, este es un vídeo que está partido en tres partes, tronco-columna, extremidad superior, que es este el que daremos hoy, y extremidad inferior, que será el siguiente. Esta introducción ya la hice en el primer vídeo, así que la voy a hacer mucho más breve. Si queréis más información sobre esta introducción, id al primer vídeo de este vídeo de tres. Debemos recordar al vídeo de las acciones musculares. Eh, la verdad es que si en este vídeo no se entiende muy bien. Esta este, este vídeo, esos tres vídeos, porque es literalmente una, una continuación. En ese vídeo vimos el típico ¿no? origen, inserción. Ya sabéis que yo hablo de inserción proximal, inserción distal, acción de cada uno de, los, de esos músculos. Y vimos que esto era un poco una patraña. ¿sí? ¿Por qué es una patraña? Porque hay muchos músculos que hacen más cosas de las que pone en esa tabla. De hecho, incluso pueden hacer cosas contrarias a las que a las que ponen esa tabla. ¿Por qué? Pues vimos en este vídeo que hay Sí, de guía ¿no? bautizamos ¿no? una guía de acciones musculares de 11 pasos para dummies en las cuales entre muchas otras cosas 11 concretamente eh, vimos que un músculo pues depende de la disposición a la que estén pues, sus inserciones y su eje de giro puede incluso hacer una cosa o hacer la contraria o no hacer nada ¿sí? eh, incluso puede afectar a articulaciones por las cuales no pasa ¿Sí? Bueno, pues puedo hacer una, una serie de cosas que os recomiendo que repaséis este vídeo. Eh, resumiendo un poco el final de este vídeo, vimos que, bueno, pues que si sabes de dónde a dónde va un músculo, o sea, por tanto sabes cuáles son sus inserciones, sabes cómo están dispuestas las articulaciones y sabes o conoces las fuerzas implicadas en los movimientos que están habiendo, el contexto mecánico, cinemático ¿no? ¿Sí? y dinámico, pues siempre sabrás eh, cómo y participa cada uno de los músculos sin tener que memorizar acciones musculares. Yo las acciones musculares no me las sé, las visualizo. Entonces también debatimos ¿no? cómo se debería enseñar la anatomía o las acciones musculares y vimos un ejemplo de, de, de un curso de, de Neuromecánica Lab del Exercise Mechanics que es un poco cómo se deberían um, estudiar los músculos. ¿sí? Eh, deberíamos ver las, las inserciones en cada uno de los planos respecto a cada uno de los ejes de giro. Y entonces sabríamos siempre eh, qué acciones hacen músculos ¿sí? y todas ellas posibles. ¿sí? Eh, y ya está. ¿sí? Y en cada una de las posiciones ¿eh? aquí faltaría. Aquí, sí, siempre siempre se suelen poner en posición atómica. Yo soy muy crítico en esto. Pero, pero bueno, si tú conoces las inserciones, por tanto, ves una línea de fuerza, conoces el eje de giro, pues, pues ya está. Si tienes el eje de giro la línea de fuerza, pues, pues, pues sabes, sabes lo que va a pasar. ¿sí? Sabes lo que va a intentar hacer ese músculo y sobre todo. A, a lo contrario, ¿no? al revés, sabes a qué se enfrentará ese músculo, ¿no? o sea, contra qué va a luchar o cómo se va a estirar ese músculo ¿sí? y ya está. Y luego también la distancia perpendicular a este eje de giro nos indica, o también la perpendicularidad de la, de la inserción del músculo, nos indica pues si va a haber más o menos torque, más o menos momento de fuerza. Y eso es un indicador de si se aprovecha más o menos, ya lo veremos en el siguiente curso nuestro de aquí, va a ser mecánica del ejercicio, ahí sí que vamos a hablar muchísimo de los torques, pero veríamos si, si se aprovecha más o menos la fuerza que hace el músculo. Así pues, ¿cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con mini clips, Sí, estamos haciendo clips agrupados por acciones. Soy un poco crítico porque son respecto de una web y hay algunos músculos que yo hubiese añadido y hay algunos músculos que bueno, pues que dices bueno, un poquito sí, pero no tanto. sí. Pero bueno, aprovecharemos un, una, una web que está muy bien porque puedes navegar en 3D. Y puedes seleccionar los músculos, yo he, he seleccionado unos, unos clips donde he marcado cada uno de los músculos, y nada, le vamos a destinar menos de dos minutos a cada una de las acciones del hombro, eh, codo y muñeca. De hecho, aquí nos van a aparecer dos regiones más, que son bueno, el antebrazo, me voy a referir a la pronosecuinación sí, la o sea, pronación supinación es un movimiento del codo, lo que pasa es que se aprecia en la muñeca, lo cual lo he puesto que intermedio y ya, ¿sí? Pero técnicamente es un movimiento que sucede en el codo, ¿sí? Porque es gracias a que, el, ya lo expliqué esto en un vídeo, gracias a que la cabeza del radio puede, puede rotar sobre sí misma, ¿sí? El, el, el hueso del radio se, se, se, se cruza respecto al cúbito. Y luego la mano la voy a agrupar, ¿sí? Porque toda la musculatura que hay en la mano es una locura, ¿sí? Lo cual, bueno, pues lo voy a simplificar. ¿sí? Vamos con el hombro, ¿sí? vamos con el hombro, vamos con el hombro. El hombro, vamos a ver flexión extensión, ABD, ADD, ABD, ADD horizontal y rotaciones. ¿sí? Primero empezamos con la flexión de hombro. Flexión de hombro es esto. ¿sí? Si partimos desde posición anatómica, sería llevar el hombro hacia arriba. ¿sí? Normalmente nos lo pintan hasta unos 90 grados o 60 pues sí, más o menos pero técnicamente flexiones es hasta arriba de todo ¿no? y bueno vemos desde un ángulo desde otro cómo está yendo esta esta flexión y ahora empezamos a marcar ¿sí? el deltoides es anterior pues tiene mucha mecánica ¿sí? es un músculo o sea todo lo que esté por delante del eje de giro va, va va a tener mecánica el deltoides medial o superior y el deltoides posterior no tienen mecánica el posterior ninguna y el lateral el de arriba <coughs> muy poca por tanto los quito ¿Sí? Nos queda el de, del paquete de deltoides, nos queda el deltoides anterior. ¿sí? Por eso está delante, por tanto, echa el hombro para adelante. Pectoral, pues tiene, muy, tiene bastante mecánica en flexión. Ojo, eh, aquí se ve de lado ¿sí? aquí se ve de lado hasta unos 60 grados, que es cuando llega al, a su punto. ¿sí? Ahí ya no tendría mecánica de flexión, pero es que tanto el deltoides anterior como el pectoral, cuando están en, en totalmente flexionado, tirarán hacia abajo, lo cual no es que sean flexores, ¿sí? Dependerá de la posición en la que estamos. Los quito y descubrimos que el bíceps también es flexión de hombro, también es flexor de hombro. ¿Por qué? Pues porque tanto, especialmente la cabeza corta, la cabeza corta se inserta aquí, ¿sí? La apófisis coracoides, por tanto, tira un poquito el brazo hacia adelante. El otro es un, también un poquito, un poquito menos, porque tiene menos ángulo, pero también. Y por último, aquí nos podemos sorprender un poco de que nos hayan puesto el cerrado anterior, pues bien, el cerrado anterior no es flexor de hombro, pero hecha, si sí, eh, mueve la escápula y ya dijimos en el vídeo anterior que es imposible disociar el movimiento del hombro del, del húmero respecto a la escápula. Eso se llama ritmo escápulo humeral, lo cual vamos a ver que hay muchos movimientos que van a aparecer aquí, que realmente no son del de, de húmero, ¿sí? de la escápula humeral, sino, sino que son de escápula. ¿sí? Son de la escápula, pero nos ayudan. Pues el cerrado anterior es uno. ¿sí? El cerrado anterior, si echa la escápula hacia adelante, ayuda a la flexión de hombro. Nos vamos a la extensión de hombro. Movimiento contrario a mí me da un poco de rabia que partan desde posición anatómica, porque desde posición anatómica hay muy poca extensión de hombro, pero la extensión de hombro se aprecia cuando estás en flexión. Obviamente, aquí vemos, obviamente nos va a pasar como antes, pero al revés, ¿sí? pues los, la, los del deltoides que están por delante no tienen mecánica y el deltoides posterior es el que tiene mecánica de extensor de hombro. Eh, el superior, algunas cifras sí, ¿eh? pero, pero como está arriba, pues depende de cómo esté. Pero el que tiene más mecánica de, de extensión de hombro, obviamente, es el que está por detrás, el deltoides posterior. Y aquí lo tenéis y se ve clarísimo la angulatura. Lo quito y el otro extensor de hombro, por definición, es el dorsal. ¿sí? El dorsal ancho. ¿sí? Tenemos un dorsal ancho que viene desde atrás y coge hasta aquí, ¿sí? que va a tirar este húmero, lo va a tirar hacia atrás. Es un gran extensor de hombro. Tiene un amigo el dorsal ancho, que es el redondo mayor. El redondo mayor y el dorsal ancho hacen casi lo mismo. Lo que pasa es que el redondo mayor es mucho más corto y nace desde la escápula. El dorsal ancho ya veis que nace es desde abajo, ¿sí? es, tiene muchísima más mecánica. Y tenemos uno de los tríceps. La, la cabeza larga del tríceps va a la escápula y como ataca por detrás es también extensor de hombro. ¿sí? El tríceps, una de sus cabezas, es biarticular. Y aquí me diréis, hombre, Robert, pero no estás mintiendo, porque el pectoral menor está delante, no puede echar el hombro para atrás. Bien, cierto, pero lo que hace es echar esta escápula, así, hace este gesto con la escápula, la echa así. Lo cual ayuda, este ritmo escápulo-humeral, ayuda y favorece esta extensión. Si la escápula, el pectoral menor, la tira, Sí, hacia adelante, haciendo que bascule así, ayuda a la extensión de hombro. Lo cual, aunque sea un músculo que está totalmente por delante, nos ayuda en esta extensión de hombro. No directamente, pero sí indirectamente. Abducción de hombro. Sí. Elevación lateral. Sí. ABD, separar lateralmente. Eh, bueno, pues es un movimiento que se Sí, que, que aquí se aprecia que todo lo que esté por encima, más o menos va a provocar un, un, un APD, sí, un, un, una elevación lateral. ¿sí? El que tiene más mecánica es el deltoides, ahora sí, la, la porción medial, ¿sí? la porción superior o porción medial, ¿sí? la del medio, porque está totalmente alineado. Los otros dos, ojo, que incluso pueden ser aductores, porque si veis por dónde pasa el eje de giro, casi pasa por debajo bueno de hecho en algún depende de cómo esté puesta. En algún momento pasa incluso por debajo del eje de giro, lo cual el deltoides posterior y el deltoides anterior en algún momento sí que pueden ayudar en la abd pero incluso en algún momento son contrarios, son aductores. Pero lo que está claro es que la porción superior es abductora. Trapecio. Volvemos a la trampita de antes. No ayuda directamente, pero sí indirectamente. Igual que en este caso eh, el, el serrato anterior. ¿Por qué? Porque ambos provocan el campaneo hacia arriba, ¿sí? el, la rotación hacia arriba de la escápula y la escápula, eh, la escápula con el húmero. ¿sí? Cuando, el, el, para poder hacer una ABD, una abducción, el húmero necesita que la escápula haga un poquito de abducción. ¿sí? Se, se, se, se abra un poquitín para ayudar. Si no, la abducción sería muy, pero que muy limitada. Lo cual, bueno, pues somos los que de manera indirecta, pero ayudan. Y aquí tenemos el supraespinoso, gran olvidado en el, ese espacio que pasa por debajo del espacio subacromial. El supraespinoso también ataca desde arriba y es muy abductor de, de, de hombro. Mucha gente lo encasilla como rotador externo. La verdad es que como rotador externo tiene muy poca mecánica, tiene un poquito de mecánica, pero muy poca mecánica. Eh, le pasa un poco como como su, al deltoides lateral, ¿sí? al, al, al, al deltoides superior, que ataca desde arriba. Por lo tanto, lo que es es un abductor. Si hemos visto ABD, toca ver ADD, ¿sí? toca ver aducción de hombro. Sería bajar el. Bueno, pues una vez el brazo ha subido, pues sería cerrar, ¿sí? cerrar el brazo. Aquí lo veremos desde varios.. Sí, ahora le voy a dar unas vueltas. Eh, tenemos... Veis aquí que hay bastantes eh, músculos que participan. Eh, bueno, pues ya lo hemos visto por detrás y ahora uh, creo que más o menos ahora empezaré a a seleccionar, creo que empiezo por delante y supongo que empezaré del pectoral. A ver, sí, pectoral mayor, pectoral mayor tiene una mecánica brutal. Como podéis ver ahora, por ejemplo, que ataca 90 grados con mucha distancia de palanca es brutal. Pero tenemos aquí un coraco brachial que todo el mundo lo olvida, pero también es aductor de hombro, ¿sí? que es un músculo que va por debajo. Eh, esos dos la, desde delante serían los que cierran este hombro. Por detrás, bueno, pues hola, el dorsal ancho es un aductor de hombro pues, muy, muy potente. ¿sí? Tiene una mecánica muy buena junto a su colega el redondo mayor. ¿sí? que como veis, incluso tiene una mejor mecánica ¿eh? porque porque tira mejor a 90 grados. Lo cual tiene una mecánica brutal de aducción, de cerrar este este este hombro y pues el redondo menor y antes habéis visto por ahí el infraspinoso un poquito de mecánica tienen lo que pasa que son rotadores externos ¿sí? lo cerrarían pero echarían el hombro si lo rotarían hacia atrás no se suelen contemplar como aductores de hombro pero técnicamente eh, lo son ¿sí? están, están ahí tienen mecánica de, de rotación como podéis ver se ¿sí? sí, insertan por aquí desde atrás pero lo que hacen es rotar y como ya hemos visto antes el tríceps porción larga como va por debajo de, de la cavidad clonidea también cierra. También es aductor de hombro. Aquí un poco más de detalle por arriba, lo que comentaba, ¿no? Que tanto el, el, el redondo menor como el infraespinoso tienen más mecánica rotadora externa. Lo que pasa es que también rota externa, pero lo he hecho para lo, lo cierra, sí. Lo puede cerrar. Hace esto, puede ¿sí? Hacer esto hemos visto la aducción nos vamos a, a los momentos estos que hay quien llama flexión y extensión horizontal cuando se suele llamar abducción y, y aducción horizontal que sería abrazar ¿sí? ABD abducción horizontal es abrir y ADD aducción horizontal sería cerrar abrazar ¿sí? vamos primero con la separación en horizontal como que veis el muñeco tiene el brazo a más o menos unos 90 grados casi pues sería, ojo, eh, tanto él va hacia adelante hacia atrás, pero la acción es ir hacia atrás. ¿sí? Nos vamos a centrar en la acción de ir hacia atrás. Por tanto, quito el músculo que no tiene mecánica, que es el, el deltoides anterior. El deltoides medial también lo quito porque tiene muy poquita mecánica. Alguna fibra eh, juega, pero el que juega es el deltoides posterior, punto pelota. ¿sí? Es el, el músculo que más mecánica tiene en la abducción horizontal del hombro. A partir de aquí volvemos un poco como antes, ¿sí? nos vuelven a aparecer el, el infraespinoso y el redondo menor. Tienen mecánica, como veis, ¿no? tienen mecánica de abducción horizontal, aunque lo que harían es rotar hacia afuera. ¿sí? Llevarían el hombro hacia atrás, rotando hacia afuera. No sé por qué no han puesto, crítica, el redondo mayor, que estaría por debajo, en. Eh, Sí que lo intuyo, ¿eh? ¿Por qué? Y el dorsal ancho. El dorsal ancho lo veo claro. El dorsal ancho hace un poquito de aducción horizontal, o sea, lleva el hombro hacia atrás, sobre todo, si, si el brazo está muy adelante, lo lleva un poco hacia atrás, pero tiene tanta mecánica vertical que lo que hace es bajarlo, ¿sí? Lo cual tiene poca mecánica horizontal. El redondo mayor sí que yo lo hubiese puesto, así os lo digo. Yo lo hubiese puesto porque tiene una mecánica diagonal, lo cual, bueno, pues, pues sí, lo echa para abajo, pero también hacia atrás. Lo cual, bueno, yo lo hubiese puesto. Pero bueno, pues ahí está, ¿sí? ya está, por eso que, que, que al final depende de qué grado de purista te quieras volver, ¿sí? Y ya está. Um, bueno, pues si sí, hemos abierto, hemos cerrado, ¿sí? Vamos a cerrar, ¿sí? Vamos a cerrar. Ahora sí, una abrazada, Teletubi. Eh, cerrar, eh, cerrar, ¿sí? cerrar, el momento típico pues, de, de aperturas de pectoral o del de press de banca en el hombro, esto es un press de banca, ignorando el codo, ¿eh? todo el movimiento que hace el, el hombro en un, en un empuje horizontal. ¿sí? ¿En ¿Qué nos va a pasar aquí? Bueno, eso se ve mejor desde arriba. Pues ¿Qué nos va a pasar aquí? Pues que el, el, el deltoides, otra vez, pues hay que eliminar el posterior y aunque alguna fibra del deltoides de arriba, ¿no? el deltoides medial, participaría, pues bueno, pues no. El que participa más es el deltoides anterior, del paquete deltoides, el que participa aquí, como veis, ¿no? pues, pues, tiene un buen ángulo. Es el lectoris anterior, no es el que mejor ángulo tiene, el que mejor ángulo tiene es el pectoral mayor, es el estrella del, del abrazo, ¿sí? el pectoral, ¿sí? como veis, desde arriba se veía mejor, tiene una palanca brutal, ¿sí? en cuanto a aducción, a cerrar horizontalmente. Veremos, ahora aquí me cuesta un poco clicar porque hay un entremedio, pero bueno, luego lo consigo, eh, veremos que también el coracobraquial también es ahora el pincho. El coracobraquial también es aductor horizontal. Tiene poca mecánica porque está bastante alineado, por lo tanto no, no ataca muy perpendicular, pero ojo, también es um, aductor horizontal. Eh, y ya hemos visto el, el abrazo. Rotación interna o medial del, del hombro. ¿Qué es esto? Esto es, bueno, siempre se muestra con el brazo flexionado, sí, para, para ver. ¿Sí? esto es rotación interna, es rotación externa. Um, así Girar el hombro hacia adentro, girar el hombro hacia afuera. Ahora estamos viendo el, el girar el hombro hacia adentro. ¿sí? Esto. ¿sí? esto ¿Quién es? Cómo se ve esto? Bien, pues desde arriba, desde un eje, ¿no? desde desde un eje. Si estamos dispuestos así, pues se ve bien desde arriba. Quitamos el deltoides medial, que está justo en medio. Por tanto, ni una cosa ni la otra y hacia dentro, hacia adelante El, el deltoides anterior, el deltoides anterior es rotador interno. El pectoral mayor es muy rotador interno. ¿sí? Veis que tiene muchísima mecánica. Y ahora cuesta aquí un poco de a veces nos cuesta un poco de entender que es um, los que vienen de atrás, ¿no? Cómo puede ser que haya tres músculos que ven como de atrás y sean eh, rotadores internos, ¿no? que son el dorsal ancho, el, re, el redondo mayor y el subescapular que está. Ahora lo veis ahí por la cara interna de la escápula. Pues bien, son tres músculos que uno, dos, tres, ¿sí? eh, subescapular, mmm, dorsal ancho y mmm, romboides mayor, si ¿sí? hay redondo mayor, perdón. Eh, atacan, aunque vengan por detrás, atacan aquí, por tanto giran hacia adentro, ¿Sí? atacan aquí, vienen por detrás pero atacan aquí, lo cual, 1, 2, 3, rotan hacia adentro. ¿Sí? Son rotadores internos. Y esa es la explicación, ¿sí? porque atacan delante, ¿sí? bueno, aquí en el borde este de aquí, justo aquí, en la axila pero delante, lo cual tiene mecánica y bastante de rotación interna. Rotadores internos tenemos muchos. ¿Sí? Como veis, encima son músculos muy, muy, muy pero que muy potentes. Eh, rotación externa. Rotación externa tenemos menos y necesitamos ayuda de otros músculos. ¿sí? Ya, ya, ya lo veréis, porque realmente rotador externo puro tenemos muy pocos. ¿sí? Lo cual aquí sí que toma importancia este ritmo escapulomeral de ayudar un poquito con, otro, con la escápula, porque si no, rotación externa tendríamos muy, muy débil. Quito el deltoides anterior porque al estar delante no puede rotar hacia atrás quito el deltoides uh, medial porque aunque alguna fibra depende de cómo esté dispuesto ¿no? si está muy hacia adelante pues podría rotar un poco pero no tiene mucha mecánica y el deltoides posterior pues, sí que tiene mecánica como veis ¿sí? desde arriba ataca por detrás por lo tanto tiene mecánica de rotación externa ¿sí? de echar el hombro para atrás ¿sí? de echar el hombro para atrás ¿por qué está marcado el trapecio si no puede rotar el, el hombro pues porque tanto el trapecio como otros músculos que no aparecerán, que son los romboides, etcétera O sea, todo lo que haga retracción, ¿sí? todo lo que ayude en la retracción nos va a ayudar a, a echar este, este hombro, a rotarlo hacia afuera. ¿sí? Todo lo que sea juntar. Los dos estrellas de la rotación externa son los que estoy marcando ahora, que son el infraespinoso y el redondo menor. Son dos músculos que atacan, ya lo hemos comentado, atacan por detrás, por tanto al tirar hacen rotar el hombro hacia atrás. De hecho, son los dos rotadores externos puros. ¿sí? Puros me refiero a, a que, a que tiene una dinámica expresamente rotadora externa. ¿sí? El resto, pues bueno, es que también hacen, pero eso es como abrazan el húmero un poquito. Eh, su acción principal es rotar externamente. Um, vale. Esto no salió en el vídeo, sí, he tenido que, que buscarlo yo, veréis es que no hay movimiento. No lo contempla la web, está como movimiento, pero creo que merece la pena una breve explicación. Sí Que es el concepto este de coaptación del, del, del húmero sobre la escápula. Hay cuatro músculos llamados manguito de rotadores, que son el supraespinoso, infraespinoso, el redondo menor y subescapular, sí, supra, aquí. Eh, que atacan al húmero muy de cerca. ¿Qué es lo que consiguen con esto? Consiguen que este húmero no se mueva del sitio. ¿sí? Aquí el infraespinoso. Veis que atacan muy cerca el, el húmero, la cabeza del húmero. Ahora el redondo menor. Y luego por delante ¿sí? está el subescapular que esté rota la interna. ¿vale? Los cuatro atacan muy, muy cerca de la cabeza del húmero. Esto hace que esta cabeza del húmero <coughs> Se coapte contra la articulación, contra la superficie articular y no se mueva. Si no, el resto de músculos que van al húmero, que son muy, muy potentes, el deltoides, el pectoral, el dorsal, ¿sí? como se insertan muy lejos del eje de giro, tienen muchísima palanca, lo que pasaría es que arrancarían a la cabeza del húmero de su sitio, porque con tanta palanca la moverían de sitio. Lo cual tenemos cuatro músculos que lo que hacen es coaptar. Su acción principal es coaptar. Se llama manguito de rotadores. Bueno, pues ni son los únicos rotadores que hay, como ya habéis visto, ni todos tienen una mecánica expresamente rotadora. ¿sí? El infraespinoso y el redondo menor sí que son rotadores externos. El, el subescapular es un rotador interno ¿sí, puro. Eh, pero el supraespinoso tiene un poquito de mecánica de rotación externa, pero muy poquito. ¿sí? Depende de cómo esté el hombro, pues rotará hacia un lado o hacia el otro, porque ataca desde arriba. Vamos al codo, sí, insisto, eh, codo codo y antebrazo eh, debería ser lo mismo, porque todo sale del codo, lo que pasa es que lo, lo, lo he disociado. ¿sí? Así que el codo solo vamos a ver flexión-extensión y extensión, y luego como antebrazo, que digo eh, que el movimiento nace del codo, eh, veremos la pronación y supinación. Flexión de cola, de codo, hola. Eh, bueno, pues ya lo hacemos, ¿no? No tenemos más. <coughs> Eh, no tiene más, pero tiene un poco más. <risa> sí, luego incluso cuando veamos la muñeca veremos que nos hemos dejado alguna cosita. A priori esta flexión de codo, que todo el mundo piensa en el bíceps, como si fuese una sola cosa, eh, bueno, pues, hay, Primero, hay dos cabezas del bíceps, ¿eh? cabeza larga y cabeza corta, eh, cabeza larga que va por aquí y cabeza corta que va por aquí, que provocan obviamente a flexión de codo. A hemos visto que estas cabezas también provocan otras cosas en el hombro. Y luego está el brachial anterior o solo brachial que está por debajo del bíceps, que le hace la cama al bíceps, que también es flexor de codo. Y por último, en el se considera ya parte del antebrazo, pero, bueno, pero ya veis que, tiene, ¿vale? que sale del húmero, es el brachioradial o supinador largo, que es un músculo que tiene mucha mecánica de flexión. Sí, tiene, tiene, tiene muchísima mecánica de flexión. Que está ahí y es flexor de codo y ya está. ¿sí? Lo cual bíceps con las dos cabezas, ¿sí? brachial o brachial anterior y brachioradial. Y veremos luego que alguno más tiene algún poquito de mecánica. Extensión de codo. Pues si hemos flexionado, pues vamos a extender, ¿no? Vamos a extender. Ahora tenemos que atacar por el otro lado, ¿sí? por la cara posterior. ¿sí? El eje de giro del codo, pues todo lo que esté posterior va a ser extensor de codo. ¿Cuál es el extensor de codo por definición? El tríceps y el tríceps brachial, porque hay más tríceps en el cuerpo. El tríceps brachial. El tríceps brachial es este músculo que vemos aquí, ¿sí? que hay tres cabezas. Una no la vemos nunca, Sí, porque está por debajo, pero bueno, hay la cabeza larga que va a por debajo ¿sí? del, del, de, la, de la escápula, ¿sí? justo por debajo. Luego hay la cabeza lateral, las dos cabezas cortas, la cabeza lateral, que es la que, la que se ve. ¿Sí? Y luego hay una, una cabeza más medial, que está mucho más interna, que se ve muy poco. ¿sí? Visualmente no se ve. Pero el tríceps, ¿sí? un tríceps extensor de codo. ¿sí? Lo que pasa es que también uno de ellos también juega en el hombro. Y el anconio, el anconio que se habría olvidado, pobre, que algunos lo dicen que es como si fuese una extensión del tríceps. Pero bueno, está ahí y como veis, eh, participa en la extensión de codo. ¿sí? Es un músculo que está aquí. Que siempre nos lo olvidamos, pobre. Insisto, ¿eh? técnicamente es codo, pero bueno, lo vamos a considerar antebrazo sí pronación, supinación. Pronación del antebrazo. Pronación del antebrazo, ahora hemos pronado, ¿sí? el resetea, ojo, ¿eh? está haciendo las dos cosas, pero solo nos vamos a fijar en cuando mueve la mano y la dispone hacia abajo, en prono, ¿sí? la prono. Eh, hay dos músculos principalmente que lo hacen y tienen que tener esta, esta disposición un poco oblicua, ¿sí? Eh, Vienen por aquí, ¿sí? el, el pronador viene por aquí, ¿sí? Tiene que... ¿sí? Es este de aquí. Y luego hay otro segundo pronador aquí, en el otro lado de la, del, del antebrazo, ¿sí? Como veis aquí, el pronador cuadrado está al final. Pero el que viene de aquí, viene desde aquí y tira, shup, sí, tira, shup. viene desde aquí y en, y en oblicuo. ¿sí? Para que puedan pronar o supinar, tienen que ser músculos que estén oblicuos. ¿sí? Y luego hablaré de otros músculos, flexión o extensión, que están más dispuestos longitudinalmente. Supinación, me diré, hombre, pero me vuelves a poner el bíceps? Pues sí, el bíceps es un, supinador, ¿sí? Es, es un supinador, es un supinador cuando está en pronación, pero es un supinador. ¿sí? Eh, sería desde, desde pronación, sería echar ¿no? la sopa, ¿no? eh, sí, echar la mano de manera que la palma quede hacia arriba. Tenemos ambos bíceps. Cuando está pronado, veis que se enrosca. Ahí es donde tiraría y desenroscaría, ¿sí? lo cual es supinador. El supinador largo que se había llamado antes braco radial, mejor dicho, pues también pasa lo mismo cuando está pronada, está enroscado, lo cual desenrosca y, um, y el propio músculo que se llama supinador, que tiene una acción específica de ello, sí, que, que también va a hacer esto, ¿sí? va a hacer esto. Eh, si antes hemos visto que los pronadores salían de esta parte de aquí, ¿sí? de esta parte del cúbito, los supinadores salen de la parte del radio, salen de, de esta parte de aquí. Sí, y también y en, y en, en oblicuo ¿sí? para poder hacer esta acción. Esto va a ser importante, ¿sí? eh, su, eh, supinadores, pronadores, ¿sí? supinadores, pronadores. Porque ahora que veremos la muñeca, en la flexión y extensión de la muñeca, o la flexión palmar y flexión dorsal de la muñeca, también tienen un, un lugar de nacimiento bastante característico. En, veremos que hay muchos intentaré no entretenerme en todos los nombres porque, bueno, porque me interesa más que se entienda bueno pues que si este es el eje de giro si este es el eje de giro todo lo que pase por delante va a ser flexión palmar ¿sí? va a ser flexor de la muñeca y estos músculos nacen de aquí ¿sí? nacen de la parte del cúbito, ¿sí? del lado del cúbito. estos flexores de muñeca también serán flexores de dedos. ¿sí? Eh, los más profundos o sea, los superficiales son flexores de, de muñeca y los más profundos son flexores de dedos. Así liquidamos el tema de los dedos de después. ¿sí? Veis que son muchos. El tema importante es que pasen por delante de este eje de giro. Mientras pasen por delante de este eje de giro serán flexores de muñeca. Y también bueno, los, los más profundos son los flexores de dedos. Que ya os digo, ¿eh? que entre comillas, cuando tú te pones el talón de la mano aquí, todos los músculos que están cogiendo los dedos son flexores. ¿sí? ¿Sí? Desde aquí, estos son flexores. He creído conveniente, no, aunque están aquí todos, ¿sí? no entretenerme demasiado en, en, en explicarlos todos. Aquí veis que son también flexores de dedos, porque si no, hacemos el vídeo eterno. ¿sí? <coughs> Y la extensión o flexión dorsal de la muñeca, pues va a pasar un poco lo contrario. Todo lo que esté por detrás de este eje de giro lo que va a hacer es extender o hacer una flexión dorsal de la muñeca. Y también, obviamente, una extensión de los dedos los más profundos. Y si antes hemos hecho este truco, ahora el truco ¿sí? está al otro lado. ¿sí? Vas a buscar esta parte de aquí del radio ¿sí? y todo lo que sale por aquí es extensor. ¿Sí? Todo lo que sale por aquí es extensor. Estos dos ¿sí? El extensores radiales del carpo, como veis, tienen un poquito de mecánica de flexión de codo. No se suelen considerar nunca, pero la tienen. ¿sí? Ahí, ahí ahí lo dejo. Pero bueno, como veis, ¿eh? extensor de dedos que son un poco más profundos, ¿sí? etcétera, etcétera, es todo lo que esté por aquí. ¿sí? Todos estos de aquí son extensores tanto del carpo como de los dedos ¿sí? un poco más profundos. En truco, ¿eh? flexores, extensores, en pronadores en diagonal y uh, supinadores, ¿sí? y ya está. ¿Qué nos quedan? Nos quedan dos movimientos de la muñeca que son esto, ¿sí? que son a media de D, o sea eso sería abducción y eso sería aducción Como es un poco confuso, se le suele llamar eh, desviación radial. ¿sí? El dedo gordo es la antena de la radio. ¿vale? Desviación radial y desviación cubital. ¿sí? Pues ahora veremos la ABD, ¿sí? el separar, el ir hacia el dedo gordo. Pues un poco el mismo truco que antes ¿sí? todo músculo que si este es el eje de giro, ¿sí? pues todo, todo músculo que pase por más allá, ¿no? por fuera de este eje de giro, lo que va a hacer es abducir la muñeca. ¿sí? ¿Cuáles van a ser? Pues si tú coges tanto flexores como extensores, los que están a este lado van a provocar una abducción eh, de la muñeca. Punto pelota. ¿sí? También van a jugar los músculos propios de los que gestionan el dedo gordo. ¿eh? ¿Sí? Los que gestionan el dedo gordo el también. también también van a jugar ¿sí? aquí lo veis el radial eh, no, el extensor radial de carbono pero más adelante creo que aparecen los que son un poco más profundos que gestiona el dedo gordo pues el dedo gordo eh, mira, abductor largo del pulgar ¿sí? abductor eh, extensor largo de todo lo que es el dedo gordo eh, como pasa por este, hacia el dedo gordo no pasa por entre aquí y aquí pues va a ser eh, también a, abductor ¿Sí? Se va a llevar la mano hacia el dedo gordo. Y la aducción, ¿sí? o desviación cubital, irse hacia el cúbito, pues tres cuartos de lo mismo. Si este es el eje de giro, todo lo que pase entre aquí y aquí, va a ser tanto flexores como extensores, pues, o los propios del dedo meñique, pues van a ser aductores o desviación cubital de la muñeca. Por tanto, vamos a jugar también a... Los flexores del carpo y los extensores del carpo que parten de la parte del cúbito, pues como van a pasar más allá ¿sí? del eje de giro, bueno, pues van a ser también desviadores cubitales o aductores, el Extensor cubital del carpo, el flexor cubital del carpo y alguno propio del dedo meñique, no sé si los llegué a, a seleccionar, pero tam también jugarían a, a esto. No están por aquí, pero bueno, todo lo que sea el dedo meñique también jugaría por aquí. La mano, voy a abreviar. <risa> voy a abreviar, sí, voy a abreviar, como veis, hay muchísimos músculos en la mano. Eh, me interesa que se entienda que la mano tiene músculos propios. Sí, eh, sí, que el dedo gordo sigue siendo importante, el pulgar sigue siendo importante y tiene varios músculos propios del pulgar, porque el pulgar es opositor y para poder oponerse tiene que tener músculos propios, pero bueno, hay lumbricales, interóseos, etcétera, etcétera. El meñique también tiene, también tiene un, abdu un abductor propio del meñique, ¿no? un separador propio del meñique, pero el resto, entre comillas, lo que tienen son lumbricales, e sí, y, y ya está. Más allá que esto, eh, sí que ver, aquí veis un montón de tendones ¿no? que pasan por la muñeca y que vienen desde el antebrazo. ¿Por qué? Pues porque como hemos visto antes, los flexores de los dedos y los extensores de los dedos por el otro lado vienen del antebrazo, el vientre muscular está, está en el antebrazo y aquí solo pasa tendón y es el tendón el que flexiona los dedos o extiende los dedos. ¿sí? no tiene más. En la mano solo hay musculatura propia y sí que bueno, pues, pues para poder abducir el meñique, sí, sí que tiene algo propio, pero el pulgar sí que es un poco especial porque tiene esta capacidad. Pero todo lo que sea esto y esto viene de aquí. Y con esto, pues ya hemos visto hombro, codo, antebrazo, muñeca y mano. Sí, ya hemos visto la extremidad superior. No tiene mucho más. Yo a partir de aquí, pues bueno, pues para como esto es la segunda parte de, de este trío de, de vídeos, pues todavía no me, no me despido. Recordad, el que no entrena se desentrena y nos vemos en la tercera parte que será extremidad inferior.